Buenas tardes, amigos del país, sean bienvenidos a Villala Noticias. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil, Helen San Román, adelante con la información. Buenas tardes. Gracias, Karen. Buenas tardes. Decirles que nos encontramos en la zona de la costanera, pues donde hay una unidad donde se trasladan aquellos buses del Puma Catari que no están funcionando. Hemos tratado de ingresar hacia esta unidad que depende de la alcaldía de La Paz, sin embargo no nos han dado autorización, pese que estamos con el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, quien ha denunciado que son 50 buses del Puma Catari que estarían sin funcionar. Concejal, muy buenas tardes. Son 50 buses que estarían dejando de, eh, sin funcionar Aproximadamente 50 pumas, eh, puma catari, que estarían depositados en este lugar sin eh, prestar ningún servicio. Tenemos denuncias de que desde marzo de este año estos eh, casi 50 buses estarían acá depositados. Y lo que nos preocupa es que mientras acá tenemos 50 puma catari separados, botados en este depósito, hay demandas de la población que están pidiendo la prestación de servicios del Puma-Catari en diferentes puntos de la ciudad. La respuesta hasta ahora ha sido negativa, no sabíamos por qué, pero esta visita que estamos realizando, que a propósito no nos han dejado ingresar, nos da a conocer de que hay buses Puma-Catari que están votados. Concejal, ¿cuánto es el gasto que se tiene anualmente para la refacción o el mantenimiento de estos buses que se tiene acá en la ciudad de La Paz? Bueno, primero que cada bus eh, cuesta más de un millón de bolivianos y segundo que el presupuesto para el programa del Puma Catari está por encima de los eh, en total de 40 millones de bolivianos. ¿no? Entonces eh, son sumas millonarias que se inscriben en el POA, que se destinan al servicio del transporte municipal del Puma Catari, pero eh, vemos de que no es eficiente de que tenemos varios pumas que están acabotados y no sabemos cuál es el destino, cuál es la situación por la que están atravesando. No sabemos si son buses nuevos, bu buses en desuso, buses que ya no tienen funcionamiento. Lamentablemente no nos permiten ingresar. Concejal, eh, ¿cuánto es el número de flota que actualmente tiene el Puma, Cat el Puma Catari y cuánto es el tiempo de vida que tiene estos buses? Bueno, son casos nuevos, ¿no? Eh, vida útil debería tener eh, mínimo siete años, ¿no? son más de 150 buses que se han adquirido. Es, están por llegar los otros buses, los chiquitiquis que les han denominado y ojalá que estos buses que van a llegar en los próximos días no sean votados también como estos otros y que simplemente sirvan para la foto, para la noticia, para el aplauso y que después no presten ningún servicio a la población. Estaríamos hablando de elefantes blancos en las cuales se está invirtiendo recursos pero fundamentalmente no se está prestando la atención a las demandas de la población en cuanto hacen a transporte. Muchas gracias, concejal. Eran palabras del concejal Jorge Silva, pues son 50 buses, Karen, que estarían en esta, en este en este centro donde pues están trasladando los buses que aquellos ya han cumplido su vida útil. No se sabe cuáles, cuántos de estos tendrían esta vida de siete años, como ha mencionado el concejal, y cuántos todavía estarían para funcionar y cómo se ha hecho el mantenimiento. Karen, con esa información, retorno a Estudios Centrales.